Así es. Tenemos vamos. resuelto el problema del agua, de la luz, de la seguridad, de educación <risa> y de todo lo demás. Vamos ahí bien. maravilloso. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar a Francis con su teléfono. <coughs> bien. Buenos días, Francis. Buenos días. Miren, el ambiente, desde la semana pasada vengo con una posición, un tanto de observación, porque digo y he dicho que no todo, es decir, nadie ahora mismo tiene en sus manos, en sus... ninguna verdad, porque a raíz de todo lo que ha pasado políticamente en un partido, en el partido de gobierno y mayoritario, involucra a la vida nacional y se trastorna o se transforma ya el esquema político dominicano. Se han hecho alianzas, se han hecho. Eh, hay salidas de dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana y se han ido a unir a Leonel Fernández. Hay disgusto dentro de ese partido a raíz de las de la designaciones que hemos visto que ha, de, ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana en el seno de lo que es el comité político. Actores y personas que parecieran que superan por mucho a otros que tienen vasta calidad como dirigentes, como profesionales. Y hoy esos dicen, entre ellos el senador de la provincia de La Vega, eh, Euclides. Euclides. Euclides Sánchez, que esos valores, ya él sabe que dentro de la elección del comité político, no valen valores y virtudes de las cuales él entiende, no es el perfil que se busca, sino que es de grupo, y ciertamente es de grupo. De hecho, vimos a un presidente del interino, de Temístocles Cresmontat, quien es, aparte de todo, es un sindicado, quien tiene simplemente por un asunto de amenaza, al propio gobierno y al presidente Medina, le consiguieron una especie de receso de la acusación o un archivo provisional. Y Euclides tiene mucha razón, puesto que no se están viendo los valores del partido que Juan Bosch, cuando ocupó la presidencia, cuando se convirtió en advitan y sucesivamente... Pareciera como una especie de, de indicar qué valor le pone Danilo y su grupo a ese cargo. Primero porque ha salido el presidente Fernández del mismo con una renuncia. Y quien lo sustituye es una persona que no necesariamente tiene las virtudes que habla Euclides y que habla de forma muy dura al seno de la elección de estos que hoy ocupan la, los puestos que estaban vacantes. De ahí, señores, debe continuar la, la discusión jurídico-constitucional respecto a la condición de Leonel Fernández para asistir y ser elegido como candidato por la cantidad de partido y por el partido que él eh, acuña Y es que este ministro que les parece que daba su grito de guerra. Vamos a evitar. No es lo mismo que la ley lo limite. ¿eh? Pero se siente odio en esas palabras. Pero claro, Ira. claro, Furia. porque de ese lado, a diferencia de, del otro lado, no sé dónde que los que siguen aquel lado ven que el atropello, la intolerancia y la imprudencia está del lado de Leonel y no de ellos. Pero ellos siguen como campante, estableciendo sus criterios políticos y ya sí estamos en contexto de qué es lo que persigue ese grupo con respecto a Leonel Fernández. Primero, mandan una batería de abogados que son los mismos que lo defendieron o que acusaron en un momento. Los mismos abogados. Pero ustedes tienen miedo, ¿eh? No, lo que tienen miedo son ustedes, que no permiten que él se... se no, pero que él, ese él, es el li... derecho. Ah, o sea, bueno. Ellos se van a oponer. Tú, tú lo reconectas. Pero, se pero esa es poner. la forma. Ahora bien, esa es la forma. Lo que quiero... Es, eh, no, no, eso aspecto. es legal. Mira. El problema es que no podemos no. venir aquí con... ¿Con con, con... ¿Con Los manejos. Ya, ya, no. ¿De con qué tú me piedades? vas a acusar? Ellos tienen, por ¿De qué tú me acusas? Ellos tienen el derecho de ir y oponerse a la inscripción de Leonel. Y lo van a hacer... ¿Usted va a dar su opinión ahorita cuando yo termine de exponer? Está bien. No te exacerben. Sí. Tenemos que tener respeto por los turnos. Claro, claro. Usted mismo lo criticó el día pasado y qué bueno que lo sufriera como yo lo he sufrido. <risa> y... Pero es así la vida. <risa> no te rías. Te respeto Mírenlo ahí. <risa> Eso <risa> lo goza. Bueno, entonces, cuando esto se sucede, quiero que ya creo que estamos en contexto. ¿La discusión es jurídica constitucional? No, no es jurídica. Es de grupos en contra de otro individuo que sin haber tenido constitucionalmente límites para participar libremente en su partido han hecho trizas de la ley y de la constitución hasta llegar a lo que hoy es el Partido de la Liberación Dominicana, que se nota lánguido, así como la foto que dice Yayan que quiere estudiar como monopsicólogo de la no, no. materia, porque así se llama, para extraer de allí las, la sonrisa, lo coloquial, cómo se comportaron ayer en el Comité Político la vicepresidenta y demás. Asimismo hay que ver en el entorno de las fotografías donde se reúne el Comité Político y el Comité Central, parece que es un velorio desde que Lionel no está. Y nadie puede negar que ha demostrado sus músculos y el liderazgo que este hombre, a pesar de que ten, ha tenido en contra... Gobierno, mil millones. ¿Cuánto fue que se gastó en septiembre solamente? En septiembre, 1.267 millones de pesos. A seis días de unas primarias que dicen ellos ganaron. Con todos los recursos del mundo. Es un y fenómeno donde no, político, dijo. Dice que un dijo, fenómeno, dijo es, David, el, el, el, penco, penco. el penco es un fenómeno. Dice que le salió, hubo oh, oh, alguien que me dijo, barrio, salió como un paso fino. Bárbaro. Un hombre Ay, que ni mire. siquiera ellos lo conocían. Bueno, yo lo voy a decir ahorita. No, María. entonces. ¿Tengo una llamadita. A todo esto, creo que ya sí estamos en contexto, porque lo que se ve no es parte jurídica ni constitucional lo que están planteando. Ya Temo dijo: vamos a hacer todo lo necesario. Para evitar que Lionel sea postulado por nadie. Tenemos una llamadita. Aquí? Es, que no, es que no va a pasar. Óyelo ahí. No va a pasar. Recojanle no. la, la, la no, memoria. Yo hace tiempo que lo vengo diciendo. Okay. La ley se lo prohíbe. No lo prohíbe. No lo eso. prohíbe. Usted se inscribe veremos porque no le deja ver. Mira, yo fácilmente puedo ser convencido. Si tú me traes aquí. Que el texto que tú tienes y leíste. En el artículo frente. 10 del reglamento llamada, Dice, muchachos? candidato o precandidato ¡Buenos, vamos días. A la llamada. buenos días, buenos días se fue, se fue. Se fue. Vuelve sí. y llame frente. Frente. Entonces pero bueno. Cuando esto sucede Dice que tres veces lo establece Pues parece que yo no veo O me da la gana de no entenderlo Pareciera que yo soy el que estoy resistiéndose Pero él no Él no, él no está discutiendo A usted no está discutiendo ahora mismo Planteamientos jurídicos, claro textuales pero búscala. porque pero ya, no dice candidato, no dice precandida, es que, precandidato. Es que, parece es que, es que en sí no se, opta por una, no se opta por una precandidatura, se opta por una candidatura. Lo que son es precandidato. Porque ustedes están pretendiendo, optar. tú mismo, no está creyendo eh, hay en lo un que error, es. Hay un el, error en la redacción. No, entonces no yo opta. quiero que me traigan que la foto, la, la, la imagen que yo mandé al, al no, programa. No, el espíritu de la ley. Es que está muy claro eso. Los que son nominados Vamos para ser Vamos a ver la postulado. foto que envió Vamos el a el Tú se la enviaste a la productora. Claro, claro que okay. sí. Yo quiero que me la coloquen. Es precisamente el jefe de, de equipo de jurídico que hoy en un artículo reconoce que hubo un error en, la, en el texto. Que y que ver... el legislador admite que hay un error. Ahora... Es nosotros que, que tenemos que, que interpretarlo, lo que que es, es lo es que espíritu, dice la ley. Pero hay que ver el espíritu. Bueno, el, es, no, no, el espíritu, espíritu no, tendrán no, ustedes, no, ustedes que, que embalsamar. Embal, eh, eh, es que no ustedes. El espíritu, es que yo ustedes no lo toman. Te... mírenlo de ese ahí. Grupo. Yo tengo una postura. Es decir, tráeme, tráeme hacia acá el monitor, por favor. Tú tienes tu postura. ¿Quién y yo escribió te... eso? Jotin Curi, ah, okay, el jefe de los abogados que están detrás de limitar a Lionel Fernández Eso es, dice, falso, no hay na, no hay una limitación. En mi y qué dijo Temo? Pero ven acá, mi hijo. Oye, caballo. ¿Y qué dijo Temo ¿Eso ayer? Eso lo que dijo Temo, ¿sabes lo que buscan. No, Yer, no. no es que es vamos Carolina, a evitar es que, es una que, una que él cuestión. vaya. punto, eh, eh, Carolina, En es mi opinión, es que dice, es que no, dice es que no, Y lo que, es que él dijo ayer y lo espera, escúchame. Vamos a ver. Y lo que, es que es jurídico ayer, que dice, no, el manejo no es No es jurídico, ya no es jurídico, ya estamos en contexto. Es un plan y proyecto político. es un tema jurídico. Permíteme leer. Ya, ya te Cure, en su artículo de El Distinto Diario dice, en mi opinión hubo un error de lenguaje, pues la parte infine debió consignar el vocablo precandidato en lugar de candidato. Al estar pues frente a una ambigüedad de tipo semántico, debe resolverse según la mejor doctrina, precisando su significado y alcance educados a partir del contexto del artículo 49, a lo que es igual Atribuyéndole los más acordes con el objetivo de la norma interpretativa. Ahora quieren ellos que el acorde interpretativo es el acorde interpretativo que ellos tienen como grupo. ¡Qué bonito! Pero eso lo va a determinar un juez. Bueno, pero no debiera un aspecto personal ir a, a buscar dirimirse en ah, juez. Ah, no quieren. No. Ahora. Allá es que se va a dirimir en los Espérate, tribunales donde se va a dirimir cuente. eso. Pero y es para que tú sepas que, sepa que es, no tienen eso, ya, ya. ustedes asidero legal Osh. para garantizar que tienen la razón. No, Es más, es más, está imposibilitado un por un aspecto político de ustedes. No sería un desorden. Bueno, eso, el pues, desorden lo están creando ustedes cuando limitan, cuando hacen alusión a que semánticamente vale. el contexto del, del legislador debió ser el que ustedes dicen. ¿Y qué dejan para la normativa constitucional los Entonces, derechos fundamentales no son absolutos ya estamos, ya estamos no todos no todo este se fundamento. derriban no te metes en el terreno de lo constitucional dentro, porque tú desconoces de que no todos se, se derriban y lo del ciudadano son muy simples ¿Sí? son muy simples ¿Sí? ahora bien, cuando hablamos de esto no es posible que la constitución y la norma mm. esté discutida y planteada por un empecinamiento de un grupo político que estratégicamente parece ser tienen miedo y no lo quieren admitir y lo que hacen es que repugnan y hacen de la ley y la constitución cualquier hoja de papel. Bueno. pero lo que debió hacer fue el día 5 retirarse e inscribirse por otro señores, partido de manera directa. La ley, ah, pero él quería participar la ley se en el PED. escribe PLD. en castellano y como castellano, y como se, castellano se interpreta. Sí, Vaya vamos ahí, a ver. al texto eh, Vamos te a ver lo que dice el WhatsApp, ¿qué les parece? Vamos para allá. dale para acá. Eh. Adelante. De mañana.